¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos este último programa de Pican and Rock con el torneo prefederal ya definido están los 10 clasificados, resta un saber bancario atlético tal a la superfinal contra Paracao, desde el espíritu competitivo resta eso, los 10 pasajeros al próximo federal ya están. Por eso en este último programa nos vamos a centrar en la conferencia 2, vamos a estar hablando con a esta altura ya dos amigos de la casa. Por un lado va a estar por supuesto Aston Schaeffer, eh, tratándonos de analizar y de entender de qué se trató a través de los números y las cuestiones más destacadas en esta conferencia 2, pero arrancamos dialogando con un amigo de la casa, con un eh, jugador que fue clave para obtener el título. Estamos hablando de Román Rodríguez, Memo, el jugador de Paracao. Dialoga con nosotros a propósito de la obtención del ascenso. Continuamos en este último programa de Pican Rock, de lleno ya decididamente en la conferencia 2. Hubo dos equipos. ...para 10 eh, lugares en una competencia que fue realmente muy dura en el básquetbol... ...el que gana siempre es el mejor, el campeón sobre todo... ...y nosotros vamos a estar hablando con uno de los pilares del campeón... ...vamos a hablar con Memo Rodríguez, campeón con Paracao... ...Memo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Muy bien, muy bien, muy contento... ...acá Habíamos... disfrutando un poco y, y ya pensando en la finalísima. ¡Apá, bien! Habíamos pensado, hablado perdón, eh, días atrás... Algo similar con Facu Barreto, que si bien la mira para los equipos era ascender, pero después querés ser el campeón. Y cuando se te ve en las imágenes, termina el partido y vas a festejar con tus afectos muy emocionado. ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué tanta lágrima? ¿Qué pasó? Fue una emoción, como vos bien decís, compartida con mi familia. Por ahí la gente no sabe o no entiende del esfuerzo que hay detrás de todo eso. Y, y por ahí piensa que es solo ir, jugar y, y nada más, y hay mucho entrenamiento, mucho, muchas noches de irme de casa para entrenar, eh, con ya reclamos de, de mi hija mayor alegra, de otra vez te va y para qué te va, y, y bueno, eh, un montón de, de, de eso, un montón también de, de la edad que uno tiene, viste, por ahí a los 37 años poder festejar... Eh, no solo un ascenso, sino un campeonato, es muy importante sentirme vigente como, como me sentí eh, adentro de una cancha que es donde más disfruto estar, entonces por ahí un montón de esas cosas se juntan y, y, y se viene la emoción, yo por ahí soy un poco, de, no de lágrimas fácil, pero sí me emociono porque, porque soy, soy sentimental, soy muy visceral y, y se me vienen a la, a la cabeza un montón de cosas eh, de, de estas que te menciono y, y bueno eh, por ahí cuando terminó el partido busqué a mi señora, a mis hijas para darle un abrazo y, y, y festejar con ellas que, que son eh, un pilar muy grande en, en esto que uno hace y, y son una banca importante en esta pasión que, que uno tiene. eso eh, Toma esa palabra, sos muy visceral, quienes te conocemos lo sabemos, triple puño o pistolita, eh, duelo dialéctico con algún rival, pero también para festejar las emociones a flor de piel. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí, porque uno por ahí en el transcurso del año o del, del campeonato eh, va saltando vallas por ahí, eh, te, te propones por ahí objetivos como bueno quedar primero de la conferencia, lo hicimos con un récord de 10-2. Eh, después empezamos a, a, a jugar los playoffs y obviamente que uno se va sintiendo cada vez más cerca, pero a la vez, eh, al, al no ser nada fácil, eh, no estás tan cerca. Entonces, bueno, es partido a partido, es posesión a posesión y tuvimos rivales durísimos en el camino. Eh, le, eh, fueron los tres de Paraná y entonces eso hace que nos conozcamos un montón porque jugamos la liga local contra ellos también. Y, y se dieron duelos reparejos, picantes... Ahí eh, me quiero quedar, Memo, eh, te interrumpo porque ahí me quiero quedar. Había muy buenos equipos en el resto de la provincia, en la conferencia 2, pero prevalecieron los equipos paranaenses que vienen precisamente de una larga y muy rica competencia interna. ¿Cuánto tiene que ver eso para vos en el desarrollo de Sionista y Paracao que hayan jugado la Liga Paranaense? Eh, eh, para la ciudad es buenísimo. Eh, si bien yo no soy de acá de Paraná, yo estoy afincado en la ciudad hace ya 13 años y, y para que, que la ciudad tenga equipos tan competitivos y, y, y que estén llegando a las finales, como el caso nuestro, edicionista y, y, y ciclista en, en la semifinal, estudiante también, eso está buenísimo y, y creo que le da mucha calidad y, y mucha impronta al básquet de la ciudad. Obviamente que en la partida había muy buenos equipos y, y realmente estuvo duro. Estuvo duro la competencia. Y, y para, para ustedes, pero, pero digo... Que... Memo, y, y para ustedes, en el rodaje, ya venir con varios meses jugando juntos, ah, a comparaciones de otros equipos que se armaron para este prefederal ¿qué ventaja tienen? Y es una ventaja. Eh, el año... El, el proyecto de Paracao es joven eh, y el año pasado nos toca jugar una final, eh, por ahí con un equipo con un poco más de jerarquía todavía, porque estaba Gase y Carulla. Eh, pero este año manteniendo las bases y y, y apostando fuerte a, a, al proyecto de, de que jueguen los chicos del club y demás Estuvo buenísimo eh, Obviamente apoyándose en dos jugadores mayores Como el Ali y, y como es mi caso pero, pero dando la talla de gran manera Porque eh, estuvimos otra vez a la altura No solo eso, sino que, que, que lo superamos Creo, eh, logrando el campeonato eh, En el ámbito local, estamos en el Final Four y, y bueno, ahora se vienen 15, 20 días eh, también durísimo porque vamos a jugar el Final Four de la local y después la próxima, la otra semana, eh, la finalísima contra un equipo de Conferencia 1 que a priori es de mayor jerarquía y también eso nos motiva mucho. Eh, los chicos del club, todo muy bien, hay nombres propios que vos podrás decir, pero los chicos Siri y Rodríguez estuvieron a la altura. Sí, sin duda que sí, era por ahí... Eh, un objetivo, un deseo que teníamos con el Ale, de, de, de con nuestras edades y, y, y tantos minutos en el lomo, poder llevar adelante y, y, y ayudar o guiar a, a chicos que por ahí no estaban tan experimentados en, en, en, en instancia decisiva, como semifinal, final, y creo que que el equipo entero estuvo, estuvo muy a la altura y me parece que lo superó a esto de estar a la altura. Jugamos a, muy bien. Y hablando eh, de superar, Memo, eh, eh, me quedo ahí, hablando de superar ustedes casi en la mitad de esta competencia que fue muy corta en tiempo, con muchos partidos, tienen un bajón un cambio de entrenador que por ahí, dentro de los estereotipos, hablan de crisis, de que no tienen funcionamiento y desde ahí para acá empieza a ganar, empieza a ganar y pasa lo que pasó. Sí, sí, sin duda que sí. Bueno, Renzo desde que llegó perdimos un partido solo en cancha de Sionista, eh, creo que, que nos dio un salto de calidad muy importante y con detalles que, que él trajo y, y por ahí con, con el temple que tiene eh, nos dio otra cosa, que el equipo creo que lo absorbió muy bien y lo supo aprovechar, así que eh, creo que eso también fue algo muy importante para nosotros. ¿Qué destacás de este paracao? A todos, creo que a todos, todos hicieron lo que tenían que hacer, eh, por ahí esto de los roles eh, por ahí a, a priori no es muy fácil porque por ahí los chicos piensan que pueden hacer más de lo que se les pide, entonces cuando, cuando se empieza a hablar de roles por ahí molesto, decir bueno yo puedo hacer más de esto, puedo hacer más goles, puedo hacer más esto, puedo hacer más otro, pero me parece que, que cada uno en, en su rol y en su tarea lo hizo excelente, y como te dije, esto de la inexperiencia y hacer una primera experiencia por ahí en semifinales, en finales, lograr un ascenso, un campeonato con un club tan joven en el básquet, es realmente para destacar de todos. Eh, ¿Termina la temporada? descansas el cuerpo? ¿Hay algún descanso en particular a, a la mano, a la muñeca derecha por tantos triples? <risa> Mira, yo digo algo, que cuando llegue mi retiro no quiero quedarme con ganas de tirar ningún tiro, así que por ahí… No, no va a pasar, me parece. Me quedo tranquilo que por ese lado voy a estar tranquilo eh, No, no, eh, ahora como te dije Guille eh, Viste que en esto de la competencia no hay mucho descanso Y ahora, ayer lo hablamos en el entrenamiento la noche Y hay que, hay que hacer un esfuerzo extra durante 15, 20 días más Para, para ponerle realmente el, el broche que, que nos merecemos eh, Ir por todo ahora en la local que empieza el viernes Y se define la semana que viene y bueno, después seguir preparándonos para enfrentar un equipo de mayor jerarquía, sea quien sea, eh, así va a ser. Y, y bueno, ya veremos si es Bancario, eh, San José o Atlético Tala, cualquiera de ellos son durísimos, así que ya veremos y haremos la tarea para, para tener una buena serie ahí. Mira qué revancha con Bancario. Sería hermoso, sería hermoso, pero bueno, cualquiera de los que, de los que nos enfrentemos sabemos que va a ser durísimo. Eh, y, y, y obviamente queremos estar preparados para eso. Memo, te agradecemos el contacto, la predisposición, como siempre, a, a lo largo de, de este torneo, en vos, saludar y felicitar a todo acá el que gana el básquetbol siempre es el mejor, y vos has sido uno de los pilares clave de este Paracao, así que felicitaciones, a seguir laburando y de la medida de lo posible también a disfrutar de este logro que no, es, que no es poca cosa. Sí, sin duda que sí, hay que disfrutarlo, porque uno nunca, o sea, no se sale campeón todas las temporadas, no se asciende todas las temporadas, y, y como te dije, el esfuerzo este pagó su pagó su rédito, y, y estamos muy felices por eso, y bueno, también agradecerte a vos, Guille, que haces un programa hermoso, que para los amantes del básquet como yo, eh, lo disfrutamos realmente, yo esperaba cada luna de la noche, cada martes, para que salga el editado, para ver todo, porque realmente nos gusta, y bueno, aprovecho también... Eh, para darte, para saludarte con un abrazo a vos, que, que sos un amigo de los años que estuve en Concepción y, y realmente le pones mucho a esto, a esto de básquet del el ascenso, que, que lo necesitamos y es muy, es muy meritorio lo que haces. Descansar la mano. Gracias, Guille, un abrazo. Un abrazo. Chao, Memo, gracias. Chao. Hablábamos con Román Rodríguez, uno de los artífices, uno de los pilares de este ascenso de Paracao. Pausa breve y último bloque con Gastón Schaffer.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 Continuamos en Pican Rock, segundo bloque, recordad que este programa y los anteriores, por ejemplo, lo podés ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Conferencia 2, personalidades destacadas, puntos altos, lo que queda en el debe en el haber, lo charlamos aquí con Gastón Schaffer. Continuamos en Pican Rock, segundo bloque ya de este último programa. Como lo habíamos anunciado, nos ponemos a analizar, a conocer, a hablar de esta Conferencia 2 con un amigo de la casa. Lo, lo estuvo presente en cámara detrás de ella durante todo el programa. Gastón Schaffer -Gata. ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, dice ¿Cómo vas? Buen día. Bueno, llega el momento de hablar, de cerrar de algún modo, de la Conferencia 2. Que a priori era quizás la que menos miradas se llevaba, teniendo en cuenta que los otros venían ya de temporadas anteriores en el TFE, pero era la más dura porque había tan solo dos plazas en juego. Sí, decíamos todos los, los que íbamos a estar pendientes de lo que sucediera a las dos conferencias, iba a ser una carnicería y de hecho lo fue. Me parece que fue eh, la parte más dura que tuvo el prefederal, porque eran muchos equipos, mucha expectativa, equipos con historia y otros con eh, buscando... Eh, su lugar en, eh, por primera vez en, en, la, en las competencias nacionales. Y la verdad es que regalaron un torneo fantástico con mucha emotividad. Eh, lo que fue, por ejemplo, el clásico de San Salvador en playoff fue algo tremendo. La verdad es que ha sido eh, una conferencia dos muy, muy dura, muy pareja. Y que se llevó el premio me parece, sin dudas, el, el mejor equipo. Sin dudas, en el básquetbol el, el, el que gana siempre es el mejor. Y aquí, lo hago extensivo al que ganar fue ascender, fueron los equipos de Paraná, Sionista y Paracao, que lo habíamos hablado fuera de aire en el programa anterior también, lo que tiene que ver la competencia interna de Paraná, y lo que tuvo que ver también con distintos argumentos, llegaron al mismo resultado, por un lado sionista, eh, traccionado por sus dos nombres hombres, Silly Rodríguez, y por el lado de, de, en Paracao digo, y en sionista, eh, si se quiere... En su momento lo, lo hablábamos con distintos colegas también, si se quiere, el mote entre comillas, muy entre comillas de sorpresa, porque sin grandes nombres propios rutilantes como que quizás tenían otros equipos, se amalgamaron perfectamente, hicieron un gran torneo y terminaron ascendiendo. Sí, además con un entrenador de la casa, claro. porque ya Pipi Vesco, más allá de su historia con Echagüe, me parece que en Sionista ha escrito las páginas más importantes, Ascenso como jugador, claro. eh, también aquella Liga, Liga U19, Liga Nacional U19, y ahora este este gran paso que ha dado con, con ponerlo nuevamente en la escena nacional a Sionista, la verdad que un premio más que merecido para un equipo que tuvo como lo decías vos, jugadores que ya venían, eh, recordemos que Sionista había participado en la claro. liga provincial 2021 y bueno, me parece que, que la incorporación de los folmer eh, ha sido eh, una, una de las mejores decisiones que tomó este equipo Con una base ya armada me parece que Pipi igualmente eh, Logró ser la sorpresa porque también había muchos equipos A ver, uno mira Urquiza de Santa Elena con Forastieri Con Revechi, mira Juventud Unida con Lado, con Novelo Decía, bueno, va a haber mucha batalla, varios equipos que Deportivo San Salvador también Deportivo San Salvador, ni que hablar, claro, exactamente Me parece que sintió mucho la lesión de Ortiz, pero sí. era un equipo que, que uno lo daba como candidato a Esportivo. Eh, nos quedamos en Esportivo a través de la encuesta. Nosotros veníamos hablando también fuera de aire y ya nos metemos con esto. Visiten databasket.com. Eh, hay 69 participantes. Yo eh, gustosamente soy uno de ellos. En esta votación de los destacados... Que Sportivo San Salvador se queda a las puertas, pero se lleva, si se quiere, este reconocimiento a través de Sudici, un, un, un gran, gran, gran eh, jugador, una gran aparición de un joven que vino, si se quiere, a reemplazar a Facu Ortiz, con un templo y con una calidad que fue, sin dudas, la revelación de esta conferencia 2. Sí, la, la cara de niño, uno sí. dice: cuando lo ve, dice: bueno, este pibe qué hará. Bueno, fue la gran sorpresa, la gran revelación. Sin dudas, la mayoría lo eligió. Eh, porque demostró carácter, me parece ¿En que, que en, en un equipo como San Salvador con tanta historia, no nos olvidemos que es uno de los históricos del básquetbol provincial, logró la verdad que sorprender a muchos y, y lo puso ahí a San Salvador, San Salvador pierde en el tercer partido en su casa, pero demostró que, que era un equipo que, que estaba armado para pelear arriba, eh, la verdad que una lástima porque Cali Pérez es un entrenador eh, muy reconocido, muy querido, y, y tenía todo como para, para dársele al equipo deportivo de San Salvador, quedó ahí a la puerta. Pero bueno, es, eh, ojalá que para tanto para San Salvador, de esto te iba a decir para San Salvador, como para varios equipos, ojalá que, que haya sido un aliciente para que el próximo prefederal puedan participar, porque ahora va a quedar un espacio en blanco muy largo. Sin dudas. Y ese partido de sionista, ese tercer juego de sionista en San Salvador con, con, con Vesco y con estos nombres que veníamos citando, fue clave, clave, clave, fue la rúbrica, precisamente la coronación de, lo, de lo, todo lo bueno hecho por sionista a lo largo del año. Vamos a meternos, Gastón, un poco con esta encuesta eh, que veníamos haciendo, ya lo hicimos este juego, este grande T este PC Manager de la Conferencia 2, con nombres propios que por ahí grafican lo que ha sido de lo mejor en, en esta conferencia de hoy. ¿Arrancamos por la base? Sí, sí, la verdad es que, a ver, uno, uno miraba, yo, yo me centraría más en, en, en cuanto a los equipos. Yo, yo, yo miraba, ¿no?, eh, lo que era, eh, me sorprendió que no haya jugadores de sionista. Eh, la yo puse me sorprendió. Yo puse, ¿Eh? no, no. yo puse. Ah, usted puso, bien. bien con pero, Pablo es eh, Claro, ahí está. Me quedaba un quinteto, me quedaba un quinteto con poco dribbling, eh, eh, lo debo reconocer, un quinteto con poco dribbling. El escolta me como que no estaba, pero bueno, eh, había nombres que tenían que estar. Bueno, ahí está, bueno, con, convogado en la base. Ineludible eh, me, me parece. mediador de, de ciclista, y sí, venía, venía ya mostrando, desde hace rato viene mostrando que es un jugador tremendo. Eh, después, bueno, Madera, un jugador ya de Liga Argentina, de hecho, ya está jugando en Liga Argentina, que, que, que llegó como la, la figura rutilante en San Salvador. Y Memo Rodríguez, eh, que bueno, ¿qué podemos decirle de Memo? Que agregar, ¿no? Sentido tremendo. Eh. Con un o sea, román que se lo vio... Este es protagonista. Sí, y con un román que en este equipo también se lo veía muy, muy, muy paternalista para con chicos del club, más allá de sus triples, más allá de sus posteos, más allá que, eh, eh, como lo contaba recién, él es muy verborrágico. Eh, para expresarse, es muy sanguíneo para, la, para jugar, es muy competitivo y los, eso lo lleva a veces quizás también a, a, a que no pase desapercibido en una cancha de básquetbol y aquí, más maduro, ya ha entrado un poco más en años en comparación a ligas anteriores, naturalmente, eh, con esa madurez que tuvo precisamente eh, Rodríguez Sili eh, que también está como pivot en, en esta Conferencia 2 como destacado, eh, fueron, si si quiere, los padrinos de muchos chicos de Paracao que venían de perder la final contra el Bancario el año pasado y que terminan coronando este logro. Sí, la verdad es que uno siente que eh, tanto para Silly como para Román Rodríguez se encontraron su lugar en el mundo. Y ahora van a tener la posibilidad ¿no? de, de disfrutar eh, nuevamente una competencia nacional, como es la Liga Federal, y para la gente de Paracao será una experiencia inolvidable porque va a ser el debut en la tercera categoría y, y la verdad es que son jugadores donde seguramente Junta se apoya y mucho. Eh, la verdad es que uno cada vez los ve, como decís vos, con una imagen más paternalista, tirando más a la dirección técnica, tipos que saben mucho, que la han vivido toda y la verdad es que uno sabe que, que, que, que aportan muchísimo para, para el grupo Y bueno, y después Novelo nos queda Novelo ahí eh, Un jugador tremendo, ¿no? Goleador, si sumamos las dos conferencias El goleador en cuanto a promedio Y, y bueno, realizó una temporada fantástica con, con Juventud Unida Junto a Manulado, hicieron un tándem tremendo eh, Manulado, fíjate vos, eh, es el único jugador que está Entre el top ten de puntos, de rebotes y de asistencias eso marca, tal vez, lo, lo que también representa a Manu Lado para, para Juventud Unida y que hablar Novelo, que, que hizo todo. Eh, Manu Lado quizás no tuvo los picos que podemos citar en Bogado. Eh, pero sí sin duda como lo decís eh, gata visiten data Basket para corroborar esto el más completo desde los números desde el liderazgo desde la cancha y con muchísimas eh, cosas que aporta que no salen también en, en, en la planilla una gran temporada que no queda rubricado desde lo deportivo colectivo en lo que he hecho individualmente citamos el, el programa pasado si quiere un caso similar con el de guido de la vedoa en regatas con una temporada tremenda desde todos los números desde todo lo actitudinal desde todo lo que uno ve en una cancha de basquetbol, que colectivamente no, no no, no fue rubricado Y quedó afuera, fíjate vos, ante un equipo que sorprendió, Saninetti, con un jugador que volvió, como Facundo Mendoza, con Saberio Díaz, bueno, con una estructura que, que, que mostró, eh, la verdad que, que tiene jugadores más que interesantes, ni que hablar de Aguirre, la verdad es que un equipo, eh, el de Saninetti, que, que, que tuvo todo como para ser para también la revelación, quedó ahí en la puerta. Sí, como tantos otros, muchos nombres propios también. Eh, Urquiza, Santelena, que termina extrañando mucho la baja de, de, de Adrián Forastier en la parte final, en el tramo final de, de, del torneo. Eh, un ferro de San Salvador que fue de menos a más con esas intermitencias también, con un equipo muy muy aguerrido por citar algunos casos ¿no? que nos han llamado la atención. Un estudiante de Paraná que hasta, a, hasta cuando Pablo Jagorski tuvo a los Fernández en sus filas fue un estudiante rotando 15, 16 jugadores muy jóvenes, casi todos del club, con Baltasar Claudea a la cabeza, que cuando se van precisamente los Fernández se resquebrajó un poco la estructura y, y eso se notó. Sí, y, y, y también como para completar ahí el, el, el resto de los equipos, eh, una gran alegría que eh, los dos equipos de Villahuay hayan vuelto sí. a, al básquetbol provincial, tanto Parque como Huracán, que, que, que bueno, volvieron después de mucho tiempo a, a ser partícipes y, y me parece que esto ha motivado que en toda la provincia... Eh, se haya movilizado el básquetbol y eso me parece que es lo más importante en definitiva. Y ese es el primer paso de Dan Villaguay y después verá cosas a corregir, cada uno sabrá cuáles son. Había que volver y volvieron. De acá en adelante habrá que sostener estos pasos que están dando estos equipos, como tantos otros, de modo muy competitivo. En una conferencia 2 que fue excesivamente eh, competitiva y aguerrida, terminan saliendo campeones, para mi gusto, eh, los mejores, sin dudas, y los que también venían con, un, con una competencia previa, como el, el caso de Paracá Visionista. Gastón te despedimos porque nos quedamos sin tiempo sabemos lo que esto implica eh, puntualmente esto es una excusa, un motivo un, un, u, una invitación para tenerte en piso como tantas veces lo estuviste fuera de piso acompañándonos desde Speak Rock como siempre, compartiendo fundamentalmente de manera muy generosa tu trabajo es un placer tenerte en la pantalla y es un placer hablar con vos de básquetbol, así que te agradecemos, gracias por esta compañía y hasta cualquier momento, deja el teléfono abierto Dale, muchas gracias. Dale, Gastón, un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Gastón Schaffer, quien lleva adelante databasket.com, un amigo de la casa, una persona que profesionalmente elegimos tener y que disfrutamos teniéndolo aquí en, en Pican Rock. Breve, breve pausa y cerramos. Así llegamos al final del último programa de Pick and Rock a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Puntualmente me resta solamente agradecer a los jugadores, a sus equipos, a sus cuerpos técnicos por la predisposición, a los colegas, a los equipos de prensa de cada una de estas instituciones. Agradecer por supuesto también a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a quienes trabajan en el canal por el acompañamiento en este ciclo. A disfrutar de nuestro básquetbol, acudarlo desde el lugar que nos toca y será hasta la próxima edición del torneo y será hasta el próximo años. Termina una nueva temporada de Pican Rock. Chao, muchas gracias por el acompañamiento.